Yeah, yeah, yeah. Ey, ey, ey, oh God. ey this is crazy. cadena y una tenis nueva Suelta todo todos traperos y traperas Y me hago tu pan y vuelo falsedad No esperes de mí que no te diga fuera Hasta mi luz cien tierra andetaker Yo soy el remate de Jericho Porque en esto yo soy un co Y no me la des y corono que sé que eres hater Sack, kill, oh, nil Hostil no va a tener y pa salir del género. Hoy la B de Valencia, ayer la B de Benetton Si saco otro palo, tu corazón late al ritmo del reggaeton. Siento que prendo soy una y que en esto soy venolina de otro no Si te ah. pones a rapear. Eso es un bebé, yo empiezo y no paro un saludo eminente. Tengo una máscara en el cuerpo, chaleco antibalas. Tú sí tienes otra, pero en la cara. Bandolera colgada al por dentro con odio el corte cara a cara. Con o sin apoyo, yo siempre combato. Hay que mirar al frente, flow activo a cada rato. Yo soy así activo. Yo soy así, nadie como yo va a ver El que quiera tirarme tendrá nada de perder Yo soy, yo soy la base, en la que cogen el concepto y rapean en otras Si tú quieras batallar, te regalo el pase, después no te escondas Tengo tal piquete que si yo salgo, los otros se opacan Aunque tenga baby fin en los bolsillos serán gruesos por las vacas y ya estoy cansado de los fecas que dicen soy Dios, y luego la cagan, yo no me creo un dios, pero estoy por encima de todas esas manadas. Si tu ronca de ese rey, si quieres te regalo mi cadena. Porque mi propia cadena brilla más que tú, ñema Yeh ahora cambio de té, más, ya yeah, yo no niego el problema, ma, yeah, ya estoy congelado Y pa' prenderme en fútbol saco un té. ma, yeah, yo soy así, activo desde que nací, yeah, quien quiera tirarme a mí, que vea primero como parto los beats